Ya son tres los buzos que han fallecido en el sector acuícola en el sur de Chile. Mi más sentido pésame a esas familias porque realmente la única solución que tenemos es un ministerio del mar. Honestamente, les doy mi más sentido pésame a esas familias.